Buenas tardes, amigos, amigas. Este Jueves a la tarde, más o menos 18:30, es el momento de encontrarme. Un inmenso gusto con, con Lucas, con Lucas Sens, en Filosofía en Construcción. Eh, ya se ha hecho una sana costumbre, como dicen en la tele. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí, eh, todo, todo bueno. bien. Compartiendo otra tarde, mate, bizcochitos y filosofía en construcción, una Filos combinación que eh, mata. <ríe> que mata. <ríe> eh, okay. es, decime una cosa, eh, ¿por dónde me vas a, a llevar? Yo ya me subí al barco, estoy sentadito así en la proa y vos estás atrás ahí con el motor. ¿Para dónde me vas a llevar a navegar? Mm. Bueno, yo creo que ya sospechás algo, ¿no? Tenés una sospecha de lo que se viene. Vos sabés que estoy muy paranoico, muy paranoico, y yo sospecho hasta de mi sombra. Te lo digo sinceramente. miro digo, y ¿quién está? Ah, soy yo, es mi sombra, pero... Tengo una sospecha... Se enfermiza en algún punto. Me pasa a mí. No sé qué pasará. Pero, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Creo que si hay algo de lo cual hay que sospechar es de la propia sombra, ¿no? ¿Qué representará esa sombra detrás tuyo que, que te persigue, que, que sentís que no te deja ser? Quizás sí. esté ahí la puerta para conocer algo, ¿verdad? El otro día la miré a la sombra y le dije, ¿sabés qué es lo peor que tenés? Que me estás mostrando el camino que he tomado y no sé si lo quise. Muy bien, esa esa... Ese es nuestro gran problema con, con la sombra, ¿no? Eh, a veces creemos que la sombra la tenemos que ocultar, la tenemos que tapar, la tenemos que reprimir y forma parte de nosotros, ¿no? Y de eso vamos a hablar, más que de sombras, pero que tiene bastante relación, vamos a hablar de la sospecha, ¿no? Y entonces te voy a invitar gente, gente, filósofos, te voy a invitar a, como siempre en esta tarde... Que van a hablar de la sospecha justamente. ¿Te puedo hacer un chiste? Antes que empieces. Y si descubrís, en tu caso personal, que tu sombra es de independiente. ¿Vos qué haces? Bueno, yo te diría que hay dos caminos. O me peleo con mi, ¿Mi sombra, sombra. Me peleo con mi sombra, con el problema de que me va a acompañar toda la vida. Claro. O me intento reconciliar con mi sombra, ¿no? Entender que esa es mi otra parte que quizás no quiero reconocer, que no me es consciente pero que forma parte de mí, ¿no? Yo te me a acordar mucho una frase de, del psicoanalista Carl eh, Jung que decía eh, que eh, en realidad el, el camino, digamos, del conocimiento tenía que ver con abrazar la propia sombra, ¿no? Es decir, abrazar la otra parte, la otra edad que está en nosotros y que no queremos ver. Y para no irnos a navegar por mares sinuosos, ¿no? eh, justamente vamos a hablar un poco de la sospecha y de tres personajes, o tres filósofos en realidad, que son considerados como los maestros de la sospecha. Que son, básicamente, eh, ahora los voy a decir... Lo voy a dejar ahí eh, para que y la canta. gente lo piense. ¿De quién puede estar a hablar, ¿no? Pero la expresión maestro de los sospecha es una expresión eh, que, digamos, patentó, por decir así, un filósofo francés, hermeneuta y fenomenólogo que se llamaba Paul Ricoeur, ¿no? Y que él va a hablar de los tres grandes sospechadores del siglo XIX. ¿no? Aquellos tres grandes filósofos que miraron, como hiciste vos, en este ejemplo, ¿no? miraron atrás y vieron la sombra y no se amilanaron, sino que la estudiaron. ¿no? Y esos tres pensadores de la sospecha eh, son, y ahora sí los voy a decir, eh, Karl Marx, eh, Friedrich Nietzsche y eh, Sigmund Freud. ¿no? Y justo hablamos ahí un poquito de, de sombra y trajimos acá al señor psicoanalista, eh, porque son como los tres grandes pensadores que justamente se atrevieron a sospechar. ¿Y a sospechar de qué? Bueno, a sospechar, en realidad, de algo que estaba instalado hace muchos siglos, durante toda la modernidad, que tenía que ver con la creencia, ¿no? la creencia en que éramos personas libres, que éramos seres conscientes, que nos dominaba la razón, que éramos dueños de nosotros mismos ¿no? y que podíamos, si queríamos, hacerlo todo. ¿no? Ellos sospecharon, sospecharon de los discursos que los rodeaban, sospecharon de la mentalidad de una época que creía que la razón humana podía con todo, que iba a conocerlo todo, que iba a alcanzar el conocimiento absoluto y que iba a llevar a la humanidad hacia el triunfo. ¿no? Esa, esa fe que había en la época, esa mentalidad de progreso que había en el siglo XIX, Justamente estos tres pensadores empiezan a decir, para, porque yo voy a sospechar de todo esto que se está diciendo y voy a encontrar que detrás del supuesto ser humano, sujeto, moderno, europeo, occidental, que todo lo puede, hay una gran una gran y enorme sombra que nos domina ¿no? y que nunca nos va a dejar ser libres, como suponemos. Así te la tiro. Así me la tirás. Yo, cuando vos empezaste a hacer la descripción de los supuestos del siglo XIX, como vos me conocés, parezco un tipo serio, pero me gusta hacer bromas, yo dije, esos pensamientos en el único lugar que se pueden expresar pensando que son ciertos, son dentro de la taberna de Mou. No sé si vos ves los Simpsons. Por supuesto. Dentro de la taberna de Mou, en pedo. Entonces ahí, este, y Mou sirviéndote más al lado de Homero y al, y al lado de los otros. Entonces, eh, somos grandiosos. Lo podemos todo. Estamos bárbaros. Salís de la taberna de Mou y te encontrás con los tres pensadores que te dicen: ¿Qué estuviste hablando ahí adentro? Vos estás loco. <risa> Está, está muy bien Pero fíjate que son A ver, si bien por un lado Son tres figuras que Están aceptadas Por una gran parte de, de la comunidad No solo académica Sino, a ver de, de, de, de lo popular Porque son figuras que como que han superado Claramente la, las barreras de La universidad, de lo académico Para ser parte como De, de, de, de no sé si la palabra pueblo, pero es de la sociedad y circulan, no circulan mucho, al mismo tiempo siguen generando pero unos odios que te, te, te, te morís, ¿no? Porque eh, así como tenés grandes amantes de Marx, tenés grandes eh, odiadores de claro. Marx, detractores, odiadores, ¿no? Y, y todos esos que te, te pueden acusar de zurdito, de, de, de comunista... De, y de lo que quieras llamarlo, ¿no? Así como tenés grandes amantes de Nietzsche, tenés también una gran parte de la comunidad filosófica académica que te va a decir o, o, y religiosa, por supuesto, que te va a decir, no, él no hacía filosofía, él no pensaba, etc. Y lo mismo con el psicoanálisis, digo, en Argentina es un país muy atravesado por el psicoanálisis, pero eh, tiene en todo el mundo en realidad, tiene una gran enorme cantidad de detractores que justamente acusan al psicoanálisis de no ser científico. Entonces son como figuras de la polémica y que siguen siendo figuras de la polémica, que eso es lo que, lo que me interesa, ¿no? Eh, como traerlos porque al mismo tiempo eh, podemos decir que, que, que están presentes, que no han sido ni, ni superados, porque no han sido superados, Seguimos viviendo en un mundo donde la crítica de Marx, donde la crítica de Nietzsche, donde la crítica de Freud, eh, valen, valen muchísimo, y, y al mismo tiempo tampoco han ni, ni superado ni por la positiva, ni superado por la negativa, pues no, no han sido olvidados tampoco, ni han podido hacerlos desaparecer del mapa, si bien hubo muchas épocas en que de alguna manera lo se los quiso hacer desaparecer. Claro que sí, eh, y, y, y de hecho, a ver, un, en... Un, un gran ejemplo, vamos a ponerlo así, en, en los años 70, en la dictadura militar, eh, donde todos estos tres pensadores eran vistos como peligrosos, como subversivos, ¿no? Entonces es muy interesante, porque todavía siguen planteando problemas muy abiertos, muy urgentes, muy lacerantes, ¿no? Así que me, me parece interesante. Pero bueno, eh, ¿de qué sospecha, ¿no? Porque la gente está diciendo... Claro. Bueno, la de sospecha, sospecha, pero ¿qué es, ¿qué es lo que plantean, no? El bueno, verdulero quizás... me dijo el otro día, me preguntó, me dice, ¿usted de qué sospecha? El verdulero, el recontrafilósofo. <risa> y yo agarré y le dije, sospecho que usted, no sé por qué no, no no me baja el precio y me da un kilo más. ¿Y sabés qué me contestó? Él es un verdulero muy de, intelectual, de... me dijo, usted se quiere quedar con la plusvalía. El verdulero. Me... Usted se quiere quedar con la plusvalía. Yo dije, ah, estamos en esos términos. Bueno, vamos a hablar entonces de la mercadería desde otro punto de vista. Eso quería decirte. Pero me pasó, me pasó. Si sí, la gente está re, re marxista. Alguna, alguna. Otra. Otra, decís si la palabra plusvalía y, y, y se vuelven locos. Si te dicen. Y te empiezan, ¿no? Porque es el discurso que, que circula, ah, zurdo, empobrecedor, culpa tuya, el, el, el país no levanta. Gente no, no, no, o sea, igual es algo que no, la, la gente no, no sabe distinguir, ni marxismo, ni socialismo, ni comunismo, ni peronismo, ni nada. Mucha gente, ¿no? Por supuesto, mucho otros sí, pero podemos hacerlo para debatir otro día. Porque es un... y podemos ocupar, pero cinco Ponga, semanas de debate. Eh, tranquilamente. Pero bueno, ¿de qué sospechan estos tres grandes pensadores que, que traje acá? ¿no? Básicamente se, se los acusa como de generar ¿no? eh, o, o lo dice por Riker, ¿no? Una herida narcisista en la humanidad, ¿no? En esta cuestión eh, tan, tan humana de sentirse orgulloso de, de, de, la, de, la, de la humanidad y de lo que puede hacer el hombre y todo ese tipo de cuestiones estos pensadores Hacen una herida narcisista, rompen con el ego, ¿no? Lastiman eh, la creencia de eh, toda una mentalidad de una época ¿no? que justamente consideraba que eh, la mente humana en, en algún punto podía ser, no voy a decir la, la palabra um, transparente, ¿no? Pero la, la mente humana nos permitía acceder a la realidad y nada podía digamos, influir o condicionar a la mente humana en su camino hacia, hacia el conocimiento. ¿no? Es como que existía la, la idea de que la razón nos permitía acceder y conocer el mundo y conocernos a nosotros y entonces hacer que todo funcionase bien. ¿Pero qué van a decir? De pronto estos tres pensadores empiezan a encontrar condicionantes, empiezan a ver que existen eh, determinadas vamos a usar esa palabra, sombras, ¿no? que el ser humano quiere eliminar, que el ser humano quiere ignorar, pero que están ahí y que condicionan totalmente nuestra visión del mundo, nuestro conocimiento y por lo tanto nuestra práctica. Y podemos resumirla básicamente en, en, en tres grandes ideas. ¿no? Eh, el, el marxismo, que va a hablar? Bueno, va a hablar del de sistema de producción económica, del, del modelo de producción, ¿no? y de cómo justamente las, eh, tu lugar en, en, en la esfera social, tu rol en el cuerpo social, va a determinar en cierta manera tu práctica, tu ideología, tu forma de vida y quizás todo tu destino. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, digo, y es algo que todavía se, se debate hoy, porque dicen, no, somos libres, podemos hacer lo que sea, no importa dónde nacemos, podemos eh, ejercer todas las posibilidades y llegar a donde queramos, y la crítica marxista va a decir, no, estás condicionado, por no decir incluso a veces determinado, en un contexto social, económico, que te va a marcar tu lugar en un sistema de explotación. ¿No? Entonces tu supuesta conciencia libre está recontra mil, encadenada al modelo de producción vigente, que sabemos que es el, el capitalista. ¿Qué va a decir eh, Freud? Bueno, Freud lo conocemos, padre del psicoanálisis. ¿no? El ser humano se creía libre, se creía autónomo, creía ser el dueño de sus propias decisiones. Creía que todo lo que elegía, lo elegía porque así lo, lo pensaba y lo razonaba. ¿Qué va a plantear Freud? No, ojo, porque mucho de lo que crees en realidad obedece a una sombra que tenés ahí atrás, eh, pero que está dentro de tuyo y que forma parte de tu aparato psíquico y que es eh, lo más importante de tu aparato psíquico que es el inconsciente y mucho de, de tu deseo, de tu querer, de tus pulsiones, de tus impulsos, de tus conductas hasta más primitivas vos no las gobernás, sino que esas te gobiernan, ¿no? y tu mente no es más que, como dice la imagen, la, la famosa punta del iceberg, ¿no? Eh, que se eleva de las aguas de lo inconsciente. Y finalmente, el tercero, que le tenemos que dedicar después un programa a, a Nietzsche, porque es mi, es mi favorito de, de los tres, ¿no? después le vamos a más de un programa le tenemos que dedicar, pero lo, lo podemos hacer, va a ir incluso eh, más allá, ¿no? va a ir más allá desde mi punto de vista de Marx, los condicionamientos estructurales, económicos, sociales, ver más allá de, de Freud que habla de los condicionamientos inconscientes, sino que él va a hablar directamente de la voluntad de poder. ¿no? Y va incluso a cuestionar la posibilidad de cualquier verdad. no Él va a decir básicamente una famosa frase eh, muy discutida en la historia de la filosofía, que es que los hechos no existen, sino que solo existen las interpretaciones, que todo es interpretación de todo, ¿no? que la verdad por lo tanto no es más que otra interpretación y que lo único que gobierna eh, digamos, el, el mundo, la existencia, son las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas de la voluntad de poder y que nosotros no somos más que una construcción de poderes que eh, se ejercen y somos ejercidos por ellos y no tenemos ningún punto fijo ningún punto estable, ningún punto cero en el cual podamos decir somos, acá somos libres acá conocemos, ¿no? Siempre o sea, estamos mediados por fuerzas que somos, nos dominan a nosotros ¿no? somos una marioneta no tenemos somos ningún punto casi, de apoyo ¿no? no, no, no decís somos, nada, sí. es una marioneta tenés alguien detenido, estás así no tenés ningún punto de apoyo ni nada tengo una pregunta. Así, pero, me sí, quedé... Pero, la eh... gente... La, disculpa, disculpa, disculpa. Para acá, para acá. Porque hay un problema bueno. con lo que vos dijiste. Hace un rato dijiste, Nietzsche sí. es mi favorito. Y ya tengo gente sí. que me llama y me preguntó uno, Ricardo de Lomas de Zamora. Me dijo, ¿y el coreano? No, bueno, no, no, no te no, digo nada. No, no, más. No, no, la gente no, no, no, enseguida no, no, al toque preguntó, ¿cómo que el favorito? ¿Y el coreano la, la gente la gente se pelea la gente discute acá viste eh, ¿y el ¿Viste? Coreano, ¿Qué viste qué, ¿Qué nivel un genio ¿Qué, qué nivel no quiso contestar eh, viste coreano, viste el coreano es un genio pero bueno cada cada uno tira vos dijiste favorito para no dónde sé. va el corazón no sé. sí, sí, sí. Se generó, Incluso. se pudrió, se generó la polémica en medio de filosofía en construcción, ahora podés continuar. Estás llamando, está por llamar Bing Han acá a quejarse, a, a discutirme. No, pero si el coreano también claro. lo, lo, lo, lo recontra, toma Nietzsche, por favor, mira, sí. Ahora, ahora te haces el amiguito. Ahora te haces el amiguito sí. del coreano, dale. <risa> queda en familia, queda familia, ¿no? No, yo te voy a decir que me decías de que, de que somos marionetas, ¿no? Eh, sí y no, porque qué pasa? Eh, no te, te la voy a complicar, te la voy a complicar, y, y así la gente también se complica en su casa, ¿no? Mientras toma el mate. Vamos a ir, eh, Vale. Si, si uno supone que hay alguien que mueve la marionetas, ¿no? Nosotros somos las marionetas. Y, hay, y suponemos que hay alguien que las mueve la marioneta. Eh, vamos a creer qué cosa, que nosotros somos los dominados, que nosotros vivimos en el engaño, que nosotros vivimos en la mentira y que por encima de nosotros hay una verdad que nos maneja, nos, eh, que nos maneja y nos engaña. Y en realidad todo lo Nietzsche, no, o sea, eso que vos pensás que es la marioneta podría ser la marioneta de otra marioneta, no hay justamente un punto fijo porque creer en una marioneta es simplificar. Y la, el pensamiento de Nietzsche es como muchísimo más radical eh, por eso digo que me, me parece el más el, el más extremo de todos porque justamente rompe con todas esas ideas básicas de, de la lógica que, que nos gobierna, ¿no? entonces la idea de verdad se pone en cuestión, la idea de la lógica se pone en cuestión, cualquier posibilidad de, de conocer racionalmente de asegurarnos, de apropiarnos de las cosas, se pone en cuestión se busca un pensamiento más alternativo, quizás también más difícil, pero eh, lo que se está rompiendo es como, eh, básicamente, y te digo así, eh, 2.500 años de historia de, de filosofía. hecho es el que la podre, creo que el que más la podre de todos los que la pudren, esa es la, la expresión. Eh, porque básicamente plantea un, un, un corte radical en, en cómo se ha entendido todo. Entonces creer que hay un, un, alguien que mueve las marionetas es creer todavía en la verdad. Y va a decir, no, la verdad, y nosotros mismos no somos más que la expresión de fuerzas eh, que no, no podemos controlar, ¿no? Eh, al revés, somos eh, producidos por esas fuerzas, esas fuerzas de la voluntad de poder. Por supuesto, siempre discutible, pero está, eh, digamos, igual que los otros, no pero están yendo al, al, al hueso de una época que justamente pensaba siempre al ser humano en el centro, nosotros heredamos mucho de eso, pero también heredamos mucho de todas estas críticas que empiezan a, a ver contra el famoso proyecto de la modernidad. ¿no? Sobre todo porque, de alguna manera, son la antesala de una gran cantidad de fracasos. De los fracasos en qué sentido. Bueno, los, los fracasos del sistema de, de la política, los fracasos del sistema económico, porque que no me vengan a decir que este sistema económico capitalista en el que vivimos ha triunfado. No voy a admitir el uso del término triunfar a simplemente algo que existe. Me parece que es totalmente discutible y habría que pensar a qué llamamos triunfar. Porque evidentemente de triunfos creo que la humanidad sabemos poco. Eh, y justamente estos tres pensadores van a discutir esa, esa fe. Por eso requiero hablar de la sospecha, porque detrás del de discurso luminoso de, de la ilustración ¿no? de los grandes pensadores del siglo XVIII, del siglo XIX, detrás del discurso de la ciencia, bueno, ellos sospechan que hay algo por atrás, que justamente es esa sombra, me encantó que hayas usado la sombra, que nos domina, nos controla ¿no? Eh, y hasta nos hace querer libres cuando no lo somos. Si los... Contra eso se enfrentan Recién pensaba Porque a veces pienso eh, Y luego, y luego insisto <risa> eh, digo, Viste que hay esos diálogos en la tele O en el cine o en la que, sé qué, que el otro le dice ¿Por qué no me decís la verdad? Y el otro le contesta Vos no estás preparado para que yo te diga la verdad Pero decime la verdad Y el otro le vuelve a decir ¿Estás preparado para que yo te diga la verdad? Y queda ahí y nadie dice nada, pero queda la situación como que decir la verdad es la cosa más densa que le puede pasar a la humanidad. Y con respecto a la sombra, yo decía, el problema, claro, de, si, la, si la sombra es así y yo me siento un títere, lo único que tengo que hacer es mirar fijamente la sombra y finalmente voy a terminar viendo la sombra de la mano que sostiene los hilos que manejan mi vida. Y luego de la mano yo veré el brazo y veré la cara. ¿De quién es el que me está manejando? Son todas sospechas. Todas sospechas. Sospechas, y, y, y, y, y por eso... Decía eh, esto del nicho, es que es el que... el más sospechador, vamos a decir. El que más ejerce la sospecha cuando veas detrás de la mano eh, y veas la cara, quizás detrás de la cara, uno saque la máscara, y se encuentre Baceniche con otra máscara. Como diciendo que siempre hay hay perspectivas, interpretación, poder, y nunca vas a llegar a esa verdad definitiva con la cual uno se va a quedar tranquilo y va a poder ir a dormir a la noche diciendo, bueno, por lo menos sé, o, o soy libre, o no soy libre, pero sé quién me domina. Dice, no, tampoco, no lo vas a saber, nunca lo vas a saber. Pues siempre vas a estar continuamente desenmascarando eh, a, a todos estos, ¿no? A todos los que te mueven y siempre vas a encontrar otras cosas que mueven. Entonces es como una, una búsqueda eh, infinita, ¿no? Entonces se rompe básicamente con, incluso con la idea de verdad, que eso es lo que me parece más interesante. Eh, y se plantea, obviamente, una revolución absoluta en el pensamiento. Porque si uno rompe eh, la, la, el famoso dualismo verdad y mentira, que de alguna manera los otros todavía lo, lo sostienen, ¿no? si uno rompe con la verdad, está generando una mirada totalmente alternativa del mundo que no sabemos hacia dónde puede disparar. ¿no? De hecho, bueno, en, entre esta, estas cuestiones, eh, el, el pensamiento de Nietzsche tuvo muchos vaivenes porque es, es tan amplio al mismo tiempo a veces tan contradictorio y, y genera tantas interpretaciones que así como en su momento se le interpretó de, de forma autoritaria o antisemita y se lo usó eh, y, y, y la hermana la hermana fue eh, bastante responsable de eso se lo usó como un fundamento de, de la ideología nacionalsocialista y, y se lo emparentó con el nazismo, después eh, se, se lo usó para otra cosa, ¿no? Eh, y es interesante también eso, eh, porque a veces eh, un, un pensador, eh, las ideas de un pensador, eh, o sea, de, se le de esa figura y empiezan a ser utilizadas para un montón de cosas. Lo mismo podemos decir de Marx, porque las ideas de Marx eh, se, se han usado para todo, eh, y muchas cosas que se dicen marxistas no son marxistas, y, y, y es también otra discusión, y el psicoanálisis también se ha utilizado para todo, y se ha hecho abuso, y eh, recontraabuso del psicoanálisis para un millón de interpretaciones erradas. ¿no? Entonces es interesante, porque son tres figuras que en esto de sospechar, eh, al mismo tiempo dieron pie a un montón de discursos, que los cuales también tenemos que sospechar, como para preguntarnos siempre qué hay detrás de lo que se dice. Es una, buena, es una buena pregunta que vos estás diciendo matemáticamente a los 26 minutos. Con eso te estoy diciendo todo. Te estoy dando una información calificada. Insospechable. Bueno, podríamos sospechar perfectamente. Lo que pasa es que no tengo reloj a mano, así que... Dice, no me mientas. te Tengo que creer en vos encima, dice. Bueno, voy, a, voy a confiar en vos. Eh, eh, bueno, nada. Eh, me, me parece interesante traer a estos tres pensadores que además... Eh, al mismo tiempo son muy conocidos, pero al mismo tiempo son un poco leídos o muy mal leídos. Entonces invito a, a cualquiera de los que nos están escuchando, a cualquier cualquiera, cualquiera o como quiera ser, eh, a, a acercarse, ¿no? Justamente a estos tres sospechadores, porque de alguna manera eh, yo siempre creo que la, la filosofía tiene que ver con el arte de la sospecha, con el leer entre líneas, con el preguntarse qué hay detrás de lo que se nos muestra, qué hay detrás de lo que nos quieren decir, de lo que nos quieren imponer. Entonces el ejercicio de la sospecha es justamente ir más allá, más allá de nuestras creencias más instaladas. Esto es un ejemplo. Ellos tres fueron más allá de las creencias de una época y al principio fueron odiados, después aceptados y al mismo tiempo odiados de vuelta, ¿no? Totalmente. Porque justamente rompen con eh, un sentido común, recontrainstalado en una época eh, y, y, y hegemónico, que ellos justamente se atreven a buscarle la fisura, buscarle la falla, ¿no? Entonces la sospecha, como si fuéramos detectives, tiene que ver con preguntarnos siempre el porqué de lo que a simple vista parece de una manera pero que en su verdad profunda nos puede arrojar a otro lugar completamente distinto. Así que básicamente los invito a sospechar, y a vos también, Marcelo, te invito a sospechar. Eh, mientras vos hablabas, arrancaste hablando, eh, eh, poniendo género masculino, femenino, en general, y yo decía, claro, es la primer sospecha que tenemos nosotros a corroborar, es cómo nos percibimos, como persona, esa es la primer sospecha, es decir, soy hombre y me siento hombre, soy mujer, me siento mujer, o cómo me, o cómo me cómo, cómo estoy, la identidad, yo soy hijo de mis padres, mis padres me parece que pueden ser otros, es decir, la primer sospecha está alrededor de la, de la percepción que uno tiene sobre uno mismo es como Totalmente, el arranque, sí. como, como el cimiento si vos, si la persona no está conforme eh, sobre sí mismo, no puede con, es, perdón, puede construir cosas pero se le van a, a caer porque es como construir sobre la arena lo mismo es decir, no tiene sustento entonces yo pensaba yo decía es, es, eh, sospechamos la primera pregunta ¿qué sospechamos? ¿Está justificada nuestra sospecha? Eh, ¿Sospechamos de lo que no hay que sospechar y de lo que hay que sospechar no sospechamos? Le digo, la historia es una sospecha. En Argentina, ni hablar. Estamos a primero de julio. Siempre, siempre menciono este tema, la sospecha. 29 de julio. 1815 Entre Ríos Arroyo de la China Declaración de Independencia ¿Cuándo nació la Argentina? No, no, 1816 9 de Julio, no 29 de Junio 1815 Arroyo de la China ¿Qué es eso? qué me está haciendo sospechar? ¿Por qué no se habla? Sí, sí hablan, ¿eh? un montón de historiadores. ¿De qué me está hablando? Es decir, la esencia, un país, una persona, lo que está pasando. Yo, la percepción que tengo es que, viste esa película donde un barco tiene un naufragio y terminan diez personas en una isla que no hay nadie. Entonces empiezan a conformar, bueno, quién va a mandar y demás. El mundo, el planeta Tierra, es una isla. Todos vivimos alrededor de una piedra que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar y, y, y va a dar vueltas hasta que este, hasta que el sol un día se encienda y nos prendamos fuego con un palito. Mientras tanto, vos decís, ¿cómo hace el poder para someter a la gente que vive arriba de una piedra que no tiene salida, que le hace creer otra cosa? Evita las sospechas. No, no quiere que sospechen. Quiere que sospechen de él. De Aquel que sospecha del poder debe ser sospechado. Porque vamos arriba de esta piedra, tenemos todo armado así y que a nadie se le ocurra venir a cambiar las cosas. ¿Sospecha usted? Le permite sospechar de las cosas básicas, sospecha de su mujer, su mujer sospecha de usted, sospecha de su hijo, sospecha de su compañero de afiliación política, sospecha de su compañero de, de equipo de fútbol, sospecha de su socio o de su socia en el negocio. Pero de lo que acá hay que sospechar, no sospechás. ¿Estás dispuesto? Yo creo que es hija de la duda la sospecha. Y la duda es el principio de la investigación y del conocimiento científico. Exactamente. Y más, yo tenía que... La, cerra vos la duda... porque yo ya me fui al pasto, Dale. ¿viste? Yo, no, no, está bien. yo más, te, te, te dejaba cerrar, pero solo te... Es más, hoy, hoy lo, lo cerrás vos porque me encanta eso que dijiste, ¿no? ¿Qué, eh, qué cosa? Eh, ¿Qué cosa? Sospecha, ¿no? Eh, sospecha de lo que no hay que sospechar y no sospecha de lo que realmente hay que sospechar porque nos han educado o nos han criado nos han metido en la cabeza que hay que sospechar de ciertas cosas y otras cosas no se sospecha y lo hemos internalizado tanto que ni siquiera nos planteamos la posibilidad de sospechar quizás de lo más importante yo te lo voy a las últimas despidiendo, ¿no? Que la duda es justamente eh, también, ¿no? El nacimiento de la filosofía, el nacimiento de la investigación científica, pero además, digo, la sospecha creo que tiene que ver con una actitud más, más radical, ¿no? Porque duda suena hermoso, pero sospecha suena que hay algo ahí, quizás, ¿no? Una verdad terrible, o algo peligroso, o algo... Algo que de verlo nos va ¿no? a, a dar vuelta a todo, ¿no? nos va a choquear. Entonces creo que la palabra sospecha tiene que ver con eso, ¿no? Como una especie de lugar oscuro donde uno debe encontrar esa pequeña luz que lo lleve a contemplar o a encontrar ¿no? una verdad que a veces es terrible, ¿no? Pero que tenemos que sospechar porque si no vamos a vivir creyendo una mentira, básicamente. Así que yo los voy a invitar a sospechar y los voy a dejar con el cierre, esta vez. Eh, la verdad que este, nosotros nos retroalimentamos este, profundamente y esta piola. Yo he pensado hoy en día, científicos que investigan el coronavirus, primero tienen primero sospecha. Dice, esto, cuando están investigando, esto no va por acá. Y por otro lado. Este. Hay que hacer esto. La sospecha es como la pulsión previa al hacer y al meterse y al investigar. Sospeche, no tenga miedo, vida hay una sola. Lo peor es que un día descubres, descubras, que, como dijimos, no sospechaste de lo que tenías que sospechar y sospechaste de lo que no tenías que sospechar. Y entonces decís, ¿qué hice de mi santa vida? Gente, nos vemos la semana que viene. Hacemos filosofía y construcción con Lucas Enz. Yo le meto un poco de humor para que ustedes se interesen. Porque lo importante es lo que él te está diciendo. Lo que él, él te está tirando anzuelos y estás trayendo cosas. Y nosotros sabemos que nos mirás y que escuchás y que pensás. Ahora te pido que también sospeches.